¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Entonces estoy haciendo un review acá. Empezando a hacer un review. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo review? Porque yo primera, primera cosa que he hecho cuando compré ese trípode fue poner YouTube así. Trípode. Ta, ta, ta, ta, ta, pa, para ver cómo era ¿sí? Entonces he decidido hacer ese review. Porque ser útil así, no soy patrocinado por nadie, ni en la tienda que voy a citar por si acaso pero, está bueno mostrar principalmente porque es el, el trípode de entrada así, que he encontrado que es, tiene una buena calidad así. entonces tengo ese trípode de dos años y bueno así que bueno, tampoco soy así un gran usuario de trípode pero ya he llevado a la playa, ya he llevado a otros lugares y ya está aguantando bien. Así. Entonces, ese es el trípode Q111 de, de la marca Jinjuan Jin Entonces, él está compuesto básicamente de aluminio y plástico. ¿no? Un plástico ahí razoable. Así. Está resistente hasta así. Entonces vamos a empezar por, por el tamaño. ¿no? Entonces, el tamaño mínimo de él acá. 47 centímetros. ¿sí? Entonces. Él tiene sus patitas. Con. Con un giro así. No? De silicona ¿sí? y, su, y eso está bueno porque. Entonces tú vas a un ambiente así, por ejemplo, cuando voy a la playa con mucha piedra así, se ajusta bien así a las piedras, etc. Entonces está bueno. ¿sí? Eh, acá abajo tiene ese ganchito acá, que te permite colgar peso. Entonces este tipo es recomendable hasta máximo 5 kilos. ¿sí? Vale. Acá en el centro tiene ese eje de 3 acá y eso da una mayor estabilidad así, entonces tú puedes recoger y abrirlo ¿no? entonces permite que la pierna no se abra así ¿Vale? y, y se ajusta acá entonces tienes esas almohadillas tiene el, el medidor acá de y acá para saber si está alineado y eso entonces acá tiene una una, una rodilla acá que te permite extenderlo ¿sí? entonces también en mi cabeza ¿sí? y esto también es súper útil es plástico pero o sea, eso te, te ayuda muy, mucho si necesita altura en algún momento. Hasta tu abrir las piernas, todo. Entonces, ya acá paradito, ya está. Esto también es plástico. Así que... Obviamente, si vacila va a romper. ¿no? Pero bueno, hasta ahora. Hay que cuidar. Y la cabeza, bueno, básicamente plástico también. Tiene acá su manibra. Entonces es 360, ¿no? O sea, gira para arriba para abajo. Tiene marcaciones. Y, y gira 360. Entonces el giro de él es, es bien suave. ¿sí? O sea, está bueno. ¿sí? Ojo, hay que recordar que es... Un trípode de entrada, ¿no? Entonces, es relativo, es que estoy hablando ¿no? Pero, para hacer la entrada, está bueno. Y acá, él tiene su galletita. Hasta hoy no he tenido ningún problema con eso, ¿sí? Nunca me ha caído mi cámara, ¿sí? No? <risos> eh... E aqui ele também abre assim. Nos permite pôr a tua câmera para o lado assim. Vale? Olha aí, não atrapa. Né? E as coisas muito positivas: essa galhetita ela não no atrapa bien el de la cámara entonces si yo hago ese giro acá por lo menos la cámara va a rotacionar entonces y sería bueno que fuese un poquito mejor así, ¿no? pero nada tal cosa es que el bien hace bastantes sonidos y suena bastante entonces si tú estás grabando el audio con tu cámara Ah, vai salir uma bosta, assim. vai salir todo esse sonido, aí. vale? E. Bueno, isso, não? e agora vou abrir ele aqui para para que veja. Vale, então já tenho o tipo de aberto acá, ele está totalmente aberto, sua altura máxima un metro cuarenta es un trípode medio chiquita ¿no? 1,46 cuarenta y así no es muy recomendable así, trabajar con él enteramente abierto ¿no? porque las patas sí son un poco se aguanta no pero bien delgadita ¿no? pero no pasa nada también, ¿sí? da para pa trabajar así ¿no? pero yo por ejemplo, por lo general, yo, yo trabajo con la última recorrida así y uso más eso aquí, ¿no? se da una altura etc por qué? porque yo uso ele mais para foto, né? Não, não sou videógrafo, assim. então vocês me pode ajustar, me pode dobrar um pouco ou, inclusive, os mais barros uso, né? então, para quem é esse trípode? para pessoas não só para quem está começando, para quem está começando definitivamente, né, assim, um tipo de te pode dar outros campos, outras possibilidades de exploração, né? tu poder começar a ser fotografia de larga exposição, foi me cado, por exemplo, eu eu comprei para isso, vai pensar explorar outros outros ambientes, de larga exposição, mas não só para isso, ó, de repente tu faz vídeo no em YouTube, necessita um triplo, não sei, então para que pagar mais, um, um, pagar um de super caro, assim. se tu só usa para isso, né? não sei Tem que ver ahí, ¿no? ahora lo que voy es, al precio que estaba, que en la época yo pagué 130 soles, o sea, los más baratos que esos, uff, ya era como, o no tenía ese, o tenía la patita reta, entonces, a ese precio fue, así, el, el más, el más ah, bueno, bueno, así. Vale, eso es eso. Yo no tengo más que decir de ese tipo. Hasta la próxima.